Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, segundo video, segunda entrega. Esta semana es el tema del pasado. Y quiero aclarar siempre, la aclaración la hago al comienzo de cada uno de los videos es... Yo tengo dos propósitos con estos videos, con estos contenidos. Por un lado es acercar la disciplina, la metodología del coaching, esta metodología de gestión de los recursos para lograr lo que cada uno quiere. Ese este es uno de mis propósitos, es acercar esta disciplina a cada una de las personas... Y por otro lado, que estos contenidos, incluso que la disciplina y que la metodología de coaching sirva para qué? Para tener una vida, un cotidiano más saludable, más vital, con mayores niveles de bienestar. Todos, todas tengamos mayores niveles de bienestar en nuestra vida cotidiana. Ahora, puntualmente con el, en el video de hoy, el día de hoy es, las, como te decía hace un rato, la segunda entrega sobre el tema de pasado. Nuestro pasado, tu pasado, mi pasado, el de todos nosotros, el de cada uno de nosotros, de nosotras. Y también quiero aclarar que el coaching, como disciplina, como metodología de trabajo, trabajamos desde. Yo trabajo como coach o cualquier coach va a trabajar desde el presente hacia el futuro. Es lo que está sucediendo hoy con mi cliente, con la persona que me pide una conversación de coaching, que me pide un proceso de coaching. Trabajo desde el presente hacia ese futuro que quiere lograr, hacia ese lugar donde quiere llegar. No trabajamos con el pasado. Para eso hay otros tipos de disciplinas o terapias. Entonces, como disciplina, como metodología de trabajo, trabajamos en el presente hacia el futuro. Y vamos a decir, uh, ok, pero entonces, ¿para qué vas a hablar del pasado si no es tu trabajo? Y hablo del pasado porque es parte de cualquier ser humano. Es parte tuya, es parte mía. Yo tengo un pasado, vos tenés un pasado. Todos tenemos un pasado. Con lo cual, que también lo, lo dije, lo mencioné en el video anterior, cuando yo me siento con un cliente, con mi coachí, así le decimos nosotros a los clientes en coaching, cuando yo me siento con un cliente, en una videoconferencia, ¿no? digamos, computadora de por medio, dispositivo de por medio, es, yo tengo un pasado y la persona tiene un pasado. Que yo al momento de coachear, al momento de tener mi conversación de coaching con mi cliente, la conversación esté siempre dentro del marco del presente de cara al futuro, no significa esto que ni la persona ni yo tengamos un pasado. Con lo cual esto es importante también tenerlo en cuenta. No como disciplina voy a trabajar. Sí voy a trabajar con el presente de la persona, sí voy a trabajar en pos de ese futuro que quiere mi cliente. Ahora, el pasado cuenta y claro que cuenta porque es inseparable de la persona, de vos, de mí, de cualquiera de nosotros. Entonces, hoy puntualmente es el pasado en el presente. Me decís, oh, jugando con las palabras, no, esto es algo tan literal como eso, es el pasado en tu presente, el pasado en mi presente, el pasado en el presente de cualquiera de nosotros, en el cualquiera de nosotras. Ahora, me decís, ¿cómo el pasado en el presente? Y sí, por más que, Hoy haya, si se quiere, incluso eh, como una moda que me parece perfecta. De hecho, la moda eh, eh, acuerdo con esta moda de vivir el hoy, estar presente todo el tiempo en este hoy. Y, y esto es importante, claramente, vivir el hoy y estar en el presente. Vivir el presente, enfocarse en el presente y disfrutar el presente. También tiene que ver con nuestro pasado. Porque indefectiblemente, vos, yo, cualquiera de nosotras de nosotros, tenemos un pasado que hace que hoy tengas la personalidad que tengas. Hoy tengas el nivel de escucha que tengas. Hoy tengas el nivel de comunicación que tengas. Ahora, ¿esto define el resto de tu vida? No. Ahora, sí puede definir tu presente. En la medida que vos quieras que lo defina. Por eso es importante el pasado en el presente. Por un lado, para que vos lo tengas, tengas en cuenta. Ese pasado. Eso yo te decía... Es inseparable de vos, es inseparable de mí. Y al mismo tiempo yo puedo, o vos podés, o cualquiera de nosotros, podemos aprovechar ese pasado. Si se quiere como exprimirlo, no digamos sacarle la, la mayor cantidad de jugo, la parte más jugosa, más valiosa de ese pasado. También podés centrarte en la parte más negativa de ese pasado. También podés centrarte en la parte menos valiosa de ese pasado. Ahora, ¿qué ganas con esto? ¿Qué ganás si vos te centrás en la parte menos valiosa de tu pasado? Desde mi mirada, desde mi experiencia personal y profesional, y esto siempre, siempre también lo remarco porque yo también soy una persona en la cual independientemente de mi profesión, que es ser coach y mentor, también tengo diferentes vivencias, las cuales me sirven o no me sirven, las aplico o no las aplico a mi profesión y no porque yo traslade mi profesión o mis vivencias o digamos yo no soy 24 horas coach, no estoy todo el tiempo mirando y, y, y pensando y haciendo preguntas como coach, ni tampoco estoy todo el tiempo siendo Hugo dentro de una sesión de coaching, ¿sí? dentro de una conversación de coaching. Ahora Forma parte de mí, claramente que forma parte de mí. Forma parte de vos, tu profesión, claramente que forma parte de vos. Todo aquello en lo que te capacitaste, todas tus experiencias de vida, que es tu pasado, eh, forman parte de tu personalidad. Forjaron, formaron, enmarcan, le dan forma a tu personalidad, a tu forma de comunicarte, a tu forma de hablar, a tu forma de escuchar, a tu forma de accionar y de reaccionar, a tu forma de limitarte a tu forma de no ponerte límites. Y esto es el presente, porque vos hoy podés elegir, podés pensar, reflexionar acerca de tu presente y empezar a elegir qué vas a hacer con ese pasado, cómo vas a aprovechar ese pasado, qué es lo que te puede llegar a servir de ese pasado para este presente que tenés hoy. ¿Cómo podés sacarle el mayor jugo a ese pasado, para que este presente de hoy sea mucho más vital, mucho más beneficioso para vos, tengas o logres mayores niveles de bienestar en tu vida cotidiana. Y esto lo vas a hacer en gran parte con herramientas, con recursos, con cosas que has, en las que te has capacitado, en las que te has formado, en las que has vivido de tu pasado. Digamos, suponete, vamos a hacer un, si quiere como un juego. Si vos acabás de nacer, y, digamos, en la misma edad que tenés hoy, yo tengo 52. Si yo en este momento hago de cuenta que recién nazco, pero ya nazco con, exactamente igual que estoy ahora, ¿eh? digo y vos exactamente como estás ahora, pero con cero años de vida, cero días de vida, ¿con qué...? Recursos emocionales, intelectuales, cognitivos, eh, comunicacionales, digamos, de todo tipo. ¿Con qué recursos contás vos hoy? Yo te soy franco, por más que lo pienso yo, si nazco hoy en, esta, en este mismo paquetito y tengo cero días de vida, no cuento con recursos. Porque no tendría experiencia de vida. No tendría formación, capacitación, eh, relaciones sociales, no tuve experiencia de ningún tipo, no tuve comunicaciones previas, no tuve diálogos previos, no tuve discusiones, no tuve enojos, no tuve alegrías, digamos, no tuve nada, no tengo esto, no tengo recursos para hoy gestionar mi presente. Entonces, en coaching, vuelvo a recalcarlo, no trabajo, no trabajamos en el pasado de las personas o con el pasado de las personas. Trabajamos en el presente de las personas hacia el futuro de las personas. Ahora, es el cliente y yo mismo, ¿tenemos un pasado? Sí, claro que lo tenemos. Y es valioso, es súper valioso. Es muy valioso. Es tan valioso como vos quieras que lo sea. Y esto es importante. Porque esto también, en gran parte, vos vas a encontrar la forma de definirte en tu presente. Vas a encontrar la manera, la, el camino, eh, la forma de pensarlo, de sentirlo y de vivir tu presente. Un poco teniendo en cuenta lo que vos quieras tener en cuenta de ese pasado. Entonces, el pasado en tu presente es muy importante. Digamos... Y esto lo quiero aclarar también, es desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional en mis conversaciones de coaching, en mis, mis conversaciones de mentoring, el pasado está siempre presente. Y, y esto es importante tenerlo, tenerlo en cuenta y validarlo. Así como validas también lo valorás. Y valorar el pasado y validar el pasado te va a servir posiblemente, dependiendo de qué quieras validar, de qué quieras valorar de ese pasado, te va a servir para contar con más o menos recursos, o con los recursos que vos necesitas para gestionar tu presente. Y en la gestión de tu presente también está el plan, o la planeación, o el planeamiento que vos tengas de tu futuro. Y, y esto, estos videos, por lo menos esta semana, ¿no? que tienen que ver con el pasado, eh, Está bueno tenerlo en cuenta, está bueno, digamos, si se quiere estás en un juego de cartas, es poner tus cartas sobre la mesa, tus propias cartas sobre tu mesa, tu próximo juego, y que en esas cartas esté el pasado presente. O sea, que en esas cartas, en esa mesa, en este presente de hoy, esté tu pasado. Y esto es coaching. Esto es hacer coaching. Esto es lo que muchas veces sucede en una conversación de coaching. Cuando una persona me llama, me contrata, coordinamos una reunión, coordinamos una llamamos sesión o conversación de coaching, esto sucede en una conversación de coaching. La persona, a través de lo que comenta, lo que dice, lo que explica, lo que describe, y yo con las preguntas que le hago, en base y en referencia a este presente que tiene y a ese, a ese futuro que quiere llegar, muchas veces aparece como con más claridad si se quiere ese pasado y hasta qué punto le sirve qué le sirve y qué quiere hacer con eso entonces en estos dos tres, tres videos, en realidad el primero fue el lunes hoy va a ser el segundo y el viernes va a ser el tercero viernes o sábado seguramente eh, que quiero como enfocarlo en el, en el pasado es para que lo tengas en cuenta y lo tomes de la mejor manera que vos puedas y lo gestiones de la mejor manera que vos puedas. Y si vos estás pensando o crees o sentís que no lo puedes hacer, pedí ayuda. Es valiosísimo, es súper valioso pedir ayuda porque tiene que ver con darte cuenta, darme cuenta, darnos cuenta que a veces no podemos y está bien que no podamos. Porque no todos podemos todo el tiempo todo. Yo no puedo todo el tiempo todo. Y yo supongo que vos tampoco podrás todo el tiempo todo. Somos seres humanos y de eso se trata. Y el coaching está para eso. Está para que cuando la persona no puede con algo o no puede hacer algo, lograr algo, ver, pensar o reflexionar algo de otra manera, de una manera diferente, porque la que, en la que está actualmente no le está sirviendo claramente, pide coaching pide una conversación que le sirva para gestionar su presente en referencia o hacia ese futuro que quiere lograr. Así que, en este video de hoy, en el, el pasado puesto en el presente, ¿qué tan importante puede ser? ¿Cómo lo querés tomar? ¿Qué querés tomar? ¿Para qué te puede servir? ¿Y por qué te podría servir? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer en referencia al pasado en el presente. ¿Sí? Así que bueno, espero que este video te haya servido, que te haya hecho pensar en algo diferente, tener una mirada diferente, tener un pensamiento diferente, una reflexión diferente a la que habitualmente venías teniendo y que posiblemente nos estaba sirviendo para esto, gestionar tus recursos, cambiar o mejorar algo de tu vida presente de cara a tu futuro. Así que este es el propósito de estos contenidos, de estos videos y nuevamente eh, espero que te haya sido útil. Eh, compartiros, hacelo en la medida de que vos creas que le pueda hacer bien a alguna otra persona, alguna persona que vos tengas cerca y la quieras. Así que bueno, nos estamos viendo en dos días. Chao, hasta luego.